Se trajo 16 kilos de cardamomo fresco en la maleta. La estudiante Ángela Martí viajó a Guatemala con una beca Meridies del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Su proyecto era montar la turbina de una microhidroeléctrica. Una vez acabado, detectó otra necesidad. Ahora, con su trabajo final de grado, diseña una secadora de cardamomo... ...que mejorará el medio ambiente y los ingresos económicos... ...de las familias agricultoras. Un miembro de la ONG em va a decir, pues mira, este masí tiene problemas en el, el secado del cardamomo, porque tiene defore mucha deforestación, las máquinas tienen muy poco rendimiento y yo como HSI In diseño de máquinas va a decir, ah, pues esta es la mierda. 30 kilómetros son los que separaban Basneré en Burkina Faso, África, del instituto más cercano. Eso hacía que los niños y sobre todo las niñas dejaran de estudiar. La asociación Algemesi Solidari ha conseguido construir allí un instituto. El grupo de investigación, dirigido por la catedrática y profesora del Departamento de Composición Arquitectónica de la UPV, Camila Mileto, participó con un proyecto de investigación ATSIDEO Cooperación en su construcción. Lo que hicimos fue hacer unas bóvedas pequeñitas para, con ellos, para que las hicieran ellos y vieran cómo funcionaba. Entonces le enseñamos todo desde el trazado con la cadena, a elegir pues, los BTC, los bloques de tierra comprimida de una forma o de otra, juntarlos, a construir la bóveda, también los problemas que podía tener la bóveda. O sea la, la idea era que ellos entendieran mmm, cómo funcionaba más que nosotros construirlo. El entendimiento cultural enriquece el diseño y la ingeniería, y viceversa. Es la experiencia de Marc Castellano, ingeniero que realizó el Máster en Diseño Industrial de la UPV. Con una beca meridies participó en la ampliación del Centro Cultural de España en Lima. La parte de diseño participativo del proyecto eh, estaba enfocada a, a recoger realmente lo que la ciudad de Lima necesitaba en ese momento eh, y en ese yo en ese concreto de Lima para desarrollar proyectos eh, que fueran proyectos también participativos en, en la su ejecución y, y que estuvieran enfocados a los ODS o a las líneas de, de actuación del, del Centro Cultural. Realizó un trabajo de campo junto con la municipalidad local que permitió diagnosticar las necesidades de la zona. Es a lo que se dedicó la arquitecta Eva Mascarell en Guatemala con una beca de cooperación de la UPV. Claro, arquitecta, ¿qué vas a construir? Y yo pensé, ¿no? si no hay fondos. Era poder diagnosticar estas, estos, o sea, tanto ese posible proyecto como esa contraparte o esas socias que pudieran, eh, con las que pudiéramos trabajar. ¿no? Y eso, en realidad, fue lo, lo complejo, que no encontramos eh, una contraparte o unas socias con las que poder generar ese proyecto. El arte es un proceso de mediación para la cooperación y transformación del individuo a lo social. Así lo trabaja la profesora de la Facultad de Bellas Artes, Susana García Rams, que ha convertido a personas sin techo, a mujeres exiliadas y migradas, y a mujeres maltratadas y sus familias en protagonistas de sus proyectos audiovisuales gracias a las becas Local. El primer proyecto trabajaré en personas en sesostre. Va a ser un proyecto muy interesante porque la finalidad era, primero, eh, Retrobar a estas personas de, de varias asociaciones valencianes que trabajan en este tipo de usuarios. Eh, hacer un, un guión de testimonios que tenga una, una vista mesa ya de las vivencias personales y hacer un curto. Después, hacer un altre treball de podcast en dones exiliades, y emigradas. Y ahora, está entrevista la animación que es un poco la línea se específica en la que yo trabaje". ¿Algún emoticono parece un helado de chocolate? La comunicación no es tan global como parece. El diseño es un instrumento valioso para comunicar... ...y la profesora de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingeniería del Diseño, Marina Puyuelo Cazorla... ...está convencida de ello. Investigó en la India, con un proyecto atsideo ...la representación de gráficos para la educación... ...en buenas prácticas del uso del agua. Llegamos hasta hacer el TFM de este alumno, el trabajo fin de máster. Y también una persona de informática, llegamos a elaborar una, una app, una pequeña app para los niños, para intentar que jueguen y que y que vean un poquito los cuidados mínimos que se necesitan para, para el agua. Al principio hicimos una, una especie de estudio sobre... Los pictogramas que entendían mejor y que entendían peor. Recuerdo ahora uno muy gracioso que era el de la el de la caca, este que tenemos eh, que lo usamos todos en los móviles y en no sé qué. Y ahí todos veían un helado de chocolate. El proceso de elaboración de papillas y la conservación de los alimentos es fundamental para una buena nutrición. Daniel Vidal, profesor del departamento de tecnología de los alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia. Colabora desde 2011 en la construcción de secaderos solares en Burkina Faso, en África. El proyecto Atsideo y las becas meridies del Centro de Cooperación al Desarrollo están haciendo posible su instalación. Pues Empezó con un prototipo que se desarrolló aquí en la universidad en colaboración con el profesor Juan Ángel Said del Departamento de Ingeniería Eléctrica que se entusiasmó eh, con esa era un experto en... Energía solar, pero otras aplicaciones. Y cuando vio las posibilidades eh, de aplicar eso a alimentos, pues la verdad es que fue un motor eh, enorme para el desarrollo de, de, de las actividades. Colaborar en la salvaguarda del patrimonio local y organizar cursos de formación turística para la comunidad. Ese fue el cometido de la arquitecta Andrea Peiró Vitoria, con una beca Meridiespas. Paz, su destino fue Guatemala para colaborar con el equipo multidisciplinar del proyecto La Blanca, lugar de gran valor arqueológico maya. Que ha de haber como un treball digan, de capacitación, de sensibilización de los propios locales para que siguen conscientes del valor que tienen, eh, no? el patrimonio que tienen al seu, al seu costat que ellos se apropien y se identifiquen y pueden explotarlo digamos, de una forma sostenible. Son una mínima muestra de lo que ha hecho posible el Centro de Cooperación al Desarrollo de la universidad Politécnica de Valencia Sin ti, no serían una realidad. Descubre las diferentes becas y proyectos con los que tú también puedes cambiar el mundo.